Bueno, los vecinos se sacaron uno bueno, por lo cual van a estar tranquilos. Así que yo me iré a ir al balcón a ver si recibo algo de tranquilidad. ¿Tenés frío maragaño? ¿Qué le pasa a Maragaño cuando tiene frío? Camina rápido. El resto del tiempo no está el tiempo. Es chistoso porque uno cuando tiene frío como que se tuye, entonces no debería comer, caminar tan rápido. Me imagino la estufa y piscina la... Adiós, eh. <risa> A ver si las cosas agarran temperatura, decís ¿sí tú A ver qué pasa ahí Mira, ahí hay gente Lo que acaban de ver también había gente de mi edificio Y lo que pasó es que acaba de temblar muy fuerte Estoy sin aliento porque subí las escaleras a pie eh, Voy a investigar un poco más y voy a cachar qué pasó Esto no, eso no es viento, ¿eh? ojo Súper largo el, el temblor, super largo la gente se asustó, había mucha gente abajo Yo venía subiendo la escalera, por eso estoy sudado, no es que estoy arrancando ni nada Venía subiendo la escalera porque dije, ok, vengo a la bicicleta, voy a hacer un poco más de fuerte Así que voy a subir por la escalera Y pensé que me estaba mareando, dije, me estoy esforzando mucho y me estoy mareando pero y sentí unos ruidos raros y pensé: bueno, la gente, la vida, Santiago. Pero no, estaba temblando y está súper fuerte y súper largo. No, está súper fuerte. Voy a bajar. ¿Todo bien? Bueno, eh, oh, oh, información oficial, 8.3 en la, en la zona de yapel creo. Y nada, están evacuando la zona costera en Valparaíso. Mi familia está súper bien. Eh, están tranquilos, mucho susto. A mi hermana, la Daniela, que la han visto antes en, en el blog, le tocó el temblor en una, en una calle de Valparaíso que es muy concurrida. Entonces la gente se empezó a desesperar y fue como bien, bien, bien estresante eso. Pero ya está... En un lugar tranquilo, lejos de algún posible tsunami, cosa que por lo que sé y me han contado, en Valparaíso es sumamente difícil y en realidad el Valparaíso de por sí está bien protegido, así que bien, más tranquilo, pocas veces me asusto con temblores, esta vez me asusté y esperamos que sea una buena noche y no tengamos sorpresas durante la madrugada porque eso sí que sería sería muy estresante, así que eso las 22 con cuarenta y tres una noche repleta de réplicas